¿Cómo está mi pan, ¿Sí, mami? ¿Sí? Ay, chuchu chu, chu, chu. ay, chu, chu. ¿Y besitos, sí. Muchas besitos Muchas besitos, sí. ¿Tengo la barriguita? A ver qué barriguita. oh. ¡Ay! Es que los cerdos son puro amor, puro amor, puro amor, Panchito, ¿verdad? ¡Puro amor, sí! ¡Ay, qué barrigota! Ay, qué barrigota! Su pierna, ¿Eh? ¿te gusta, mi amor? ¿te gusta, verdad? ¿que te gusta mucho? ¿sí? ¿que te hagan niñitos? ¿sí? ¿verdad que sí? ¡oy, oh, oh, oh, oh. ¡oh, qué susto! ¡oh, qué susto! ¡oh, qué susto! No le gusta que le toquen a Vale, bueno, te toca ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Eh? ¿Qué es esto? tenéis todos? ¿Sí? ¿En ¿Flecha? ¿Sí? ¿Sí? Ha ha ha ha.